Bienvenidos a una nueva edición más de su programa desde el campo, hoy abordaremos el tema de cirugía menor en cerdos, acompáñenos en este nuevo recorrido aquí por Canal Parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional.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 y una dosis de antibiótico de amplio espectro y vitaminas para que ayuden al cerdito a recuperarse más fácilmente. En la búsqueda de aplicar prácticas que mejoren el desarrollo animal, nos encontramos con la técnica de realización de cirugía menor en animales como los cerdos. Visitamos la granja El Recreo, ubicada en el municipio de Niquinomo, quienes tienen 26 años de dedicarse a la porcicultura. Bueno, a partir de, de, de, de, de los lechones, eh, la cirugía menor es castración. Eh, en ocasiones seleccionamos algunos cerditos que están en, en, en característica para reproductores, ...se comercializan como berracos, reproductores... Eh, y, los que no, ...y la gran mayoría pues este, lo hacemos para, para, para que tengan un mejor desarrollo... ...un engorde... ...y ya el cliente que viene a comprar un lechón se lo lleva ya castrado... ...que es lo que buscan, que no ir a castrar a su casa porque a lo mejor no manejan la situación... No, ...pero aquí se les este, se le, se le vende, se les entrega ya castrado... Parte de la buena práctica de sanidad animal y técnicas que usan muchos productores dedicado a la crianza de cerdo es que la cirugía menor en los perracos debe realizarse en los primeros 15 días de nacido. Esta buena práctica permite al porcicultor reducir costos en su granja.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 Vamos acá, el segundo. Como bueno, les digo, cada quien tiene su técnico. A mí me ha funcionado excelente esto. Jamás se me ha muerto un cerdito, ni grande ni pequeño, desde los que yo castrado. Gracias a Dios, pues todos han sobrevivido, pues he tenido buena buenos resultados en de su desarrollo aplicamos ya la todo ahora procedemos a aplicar el cicatrizante y este cerrito. ya está tranquilo vamos a tomar el otro En el recorrido por la cuarta región del país, desde el campo llegó al municipio de Nandaime, lugar donde está ubicada la granja Las Puchucas, un emprendimiento que durante dos años consecutivos trabaja en este rubro. También se trata de hacerlo lo más bajo posible. vamos a dar la técnica de torsión para el sellado y que el cerdito no se nos desangre hacemos la otra incisión Nos disponemos a poner el antibiótico, se hace en ángulo de 45, profundo intramuscular, se le aplica un cc. Y después terminamos con el azúcar. Tratamos que el aire no le llegue porque si no se nos va a agarrar aire, porque son los testículos. Bueno, no, ya no hay testículos <ríe> en la bolsa. Acá. Le damos Ajá. su bebida estiradita. Y este le son. Me decía que es importante realizar este trabajo de cirugía. Me mencionó en, en unas horas sembradas. Sí, debido a la... Podemos, podemos decir que nos afectaría las temperaturas, nos afectaría las temperaturas de, del tiempo si está muy caliente, si está muy frío. Eh, también eh, podemos decir que trabajamos con la marea, si la marea está alta, el cerdito se nos puede desangrar. A eso de las 10 de la tarde, de 10 de la mañana en adelante no podemos trabajar un cerdito. De 10 de la mañana para abajo, el cerdito se nos desangraría menos en sí. También trabajamos con la, la parte lunar, es muy importante. No podemos castrar un cerdito en, en una tierna, por lo menos darle unos 3-4 días después de la luna tierna y disponemos a, a, a castrar un lechón. Son esas dos partes fundamentales que son muy importantes. pues. Ejecutar la cirugía menor o castración permite no solo un mejor desarrollo del cerdo, sino sanidad para ser vendido, ya sea para la reproducción o venta de la carne. Los invitamos a un próximo programa desde el campo.